Hola a todos, yo soy Amado León, eh, voy a estar en Estereofónica, así que estén ahí muy conectados. Un saludo a todos los seguidores de Estereofónica. Bueno, hoy tenemos un gran invitado, como acostumbramos en este espacio, él es productor, compositor, integrante también de Doctor Crácula, desde hace 22 años una de las bandas de rock pues, más importantes e influyentes de América Latina. Bienvenido a Estereofónica, eh, Sergio Acosta, estamos felices pues, de poder hablar con usted sobre este proyecto pues que tiene un componente que podríamos decir que es determinante. Y es esa conciencia ecológica y que cada día pues hay eh, un movimiento mucho más fuerte a nivel mundial. Sergio Acosta, bienvenido a Cerefónica. Y bueno, muchas gracias. Muy feliz de, de estar acá con ustedes. Gracias por la invitación. Eh, siempre va a ser un placer y, y bueno, y qué bueno que... que, que que la gente está ahí pendiente y que está escuchando un poco de lo que nosotros como artistas conscientes queremos eh, comunicarle a la gente. Claro, claro que sí. Sergio, bueno, usted comienza esta faceta eh, como eh, solista, ¿no? Bajo el seudónimo de Amado León, está estrenando el sencillo Las Calles Oscuras, pero hablemos cómo se gestó este proyecto que por supuesto está dando un buen resultado. Joana, pues imagínate que eh, yo los últimos años antes de pandemia estuve viviendo entre Alemania y Colombia. Eh, estuve viviendo entre Alemania y Colombia porque mi hijo vive en Alemania. Es ale él es alemán. Eh, y pues en medio de estar buscando y de estar como viviendo entre los dos países empiezo a tener nuevos amigos músicos, eh, empiezo a, a hacer un nuevo círculo social eh, en, esa, en medio de esas cosas nosotros empezamos a hablar como de lo que más o menos está pasando a nivel mundial en cuanto a a la violencia en cuanto al poco sentido que le, la gente le da a la vida en cuanto a la poca conciencia ambientalista eh, de la gente y en en lo que está pasando y el mundo que le estamos dejando a nuestros hijos, entonces de ahí es que arranca esta idea de empezar a componer esta canción, de hecho, y de arrancar este proyecto de solista. Claro, claro que sí, además que eh, el video eh, muestras eh, esas ciudades vacías, la desolación, también ruinas, ¿cómo se llevó también a cabo este video? Bueno, eso fue con un amigo que se llama David Campuzano. Es que, es? No, estoy seguro del apellido, pero sí. Es, somos, digamos que eh, más o menos amigos. Eh, él, él es un tipo que ya ha hecho videolyrics y todo esto. Yo, hablamos de hacer un video así, como, como mostrar las, las, las ciudades destruidas y como la gente preocupada y como, como viendo toda esta parte de la violencia, pues porque... Eh, yo dentro de eh, la colaboración que hice con la canción que fue con un alemán que se llama Marcus Millian él me contaba que él en el momento de estar escribiendo sus pedazos se inspiró mucho en las explosiones de Beirut ¿no? uh -huh. eh, yo le contaba que pues la música también había estado inspirada un poco en lo que está pasando eh, mundialmente no y lo que está pasando acá en Colombia eh, por ejemplo con el abuso de, de poder, el abuso policial, como con eh, todo lo que hemos vivido durante más de casi 60 años de guerras y pues también quise como hablar un poco del tema y obviamente pues esto es más un legado, no es como un legado que, que, que se ha ido construyendo desde Doctor Crápula, entonces es como seguir con el legado de lo que hablamos y yo quería como hablar un poco de esto que no solo le preocupa a cada integrante Doctor Capila, sino que a raíz de pensar en este proyecto, dije, bueno, es una buena idea hablar de, de, de esto también como lo hemos hecho con durante 22 años. Claro, claro que sí. Además que este proyecto que es paralelo, ¿no? Eh, con uh -huh. borojó ¿no? Allí eh, ustedes exploran sonidos de la cumbia, esas eh, tradiciones del Pacífico, elementos electrónicos que por supuesto también tiene. Definitivamente es un viaje sonoro, ¿no? Ya, digamos, este proyecto con, con borjó ¿cómo se gestó? ¿Cómo lo llevaron a cabo? Porque, por supuesto, eh, sacar este sencillo las calles oscuras ha sido muy importante para ustedes. Pues mira... Eh... Borojo es otro proyecto eh, paralelo. Pues esto es eh, Las Calles Oscuras, es, es de Amado León, que es mi proyecto de solista. Eh, y ahí es. Eh, esto es como otra cosa. Eh, Borojo es otro proyecto paralelo, porque sí me han preguntado, entonces creo que es bueno como, como explicarle a la gente. Borojo es otro proyecto del paralelo de los que yo tengo, en donde. Eh, <coughs> Ahí nos dedicamos más como al hip hop, a la exploración del o del dembow, es como más música para la fiesta, de hecho, ¿no? Estamos más enfocados como en la música electrónica, entonces digamos que, de hecho, si tú escuchas Las calles oscuras, que es de mi proyecto eh, de solista, eh, lo comparas con algo de Orojo, no tiene nada que ver, es algo completamente diferente. Eh, con, Borojo, con Borojo muy pronto vamos a sacar Sencillo también nuevo, yo creo que después de que saquemos el de Doctor Crápula, que... Eh, va a salir eh, más o menos el, a mediados de abril lo de Crápula. Yo creo que finalizando abril estaremos eh, sacando la nueva canción de Borojo. Eh, de hecho, en Borojo la cantante hace poquito estuvo eh, en el Factor X y estuvo presentando una canción de Borojo ahí. Eh, pasó a la siguiente ronda, o sea... El Camino de Orojo es bien interesante, pero pues como te cuento, es un es Un proyecto, proyecto es otro, completamente aparte. Diferente, sí. aparte, diferente, habla de otras cosas, aunque también hay conciencia ambiental dentro de esa banda, pero es música más como realmente pensado para la fiesta, de hecho. Bueno, una vez ya aclarado, pues continuemos con <ríe> este sencillo de, de las calles oscuras, pero bueno, quiero preguntarle, eh, digamos, en qué momento... Eh, usted también se dio cuenta que quería hacer música con conciencia ambiental. No sé, lo descubrió con Doctor Crápula o ya venía, digamos, como ese sentir de tiempo atrás. Pues fíjate que, claro, es que nosotros hemos, eh, no es que estemos tan, tan viejos, <risa> pero pues nosotros hemos crecido como con Doctor Crápula, ¿no? Yo, yo entré a Doctor Crápula cuando tenía 16 años. Eh, un poquito menos, tal vez 15 años, entonces digamos que nosotros por casi que eh, enseñanza en nuestra casa siempre nos han metido como, como esa semillita de cuidar, ¿no? de, de cuidar nuestro entorno, de cuidar el planeta, de, de, de, de saber que todo empieza desde nuestra casa, cuidándonos, cuidando el planeta, reciclando, reciclando el agua. Entonces, como cada uno, Doctor Crápula, creció así de, dentro de su casa, como que en el momento en que nos reunimos, nos dimos cuenta que somos muy diferentes, pero que al final, en cuanto a, los, a lo que pensamos y en cuanto a los pensamientos que tenemos, todos son muy similares, de hecho. Nos puede gustar, nos podemos ver diferentes, vestir diferente, eh, gustar otro tipo de música cada uno, pero yo creo que social y ambientalmente estamos muy muy de acuerdo y, y estamos como pensando prácticamente lo mismo. Entonces, eh, yo creo que nace desde nuestras casas y nosotros lo desarrollamos en música desde Doctor Crápula y de ahí se ha vuelto como... De hecho, cada vez que fueron pasando los años nos, fuimos, nos dimos cuenta que ese era uno de los sellos que tiene Doctor Crápula, ser una banda que tiene... Eh, letras ambientales y letras sociales y a veces letras políticas también eh, y casi que ese es un, un sello no pero si vas un poco a la historia yo diría que la mayoría de bandas de rock tienen un poco ese sello sabes eh, en la historia desde que estamos viendo a pink floyd ellos eh, también tenían ese sello social es como que el rock cuando tú haces rock viene con toda esa carga, ¿no? esa carga política, con toda esa carga ambientalista, con, con toda esa carga que, que, que al final es como, así como la gente vive el blues, esta es la forma de vivir el rock, es, es, es como teniendo esta, esta posición un poco hacia este lado en las letras. Hace un momento, eh, Sergio, usted hablaba de esa colaboración con el artista Marcos Minian. ¿Cómo llevaron a cabo esa colaboración? Porque, por supuesto, eh, tener, digamos, como ese, ese mismo sentir por, digamos, por el medio ambiente, por, eh, y, bueno, o esa sensibilidad ante la vida. ¿Cómo llevaron a cabo la colaboración? Pues, <coughs> eh, nosotros eh, estuvimos justamente hablando a finales del 2018, yo le conté que estaba arrancando este proyecto y que, y que me gustaría que él estuviera dentro de, de, dentro de una de las colaboraciones, y ahí arrancamos como a hablar de qué tema, y yo le estaba contando que bueno, que esto era una canción que iba más hacia este lado, que al que le parecía, que, el, que le gustaría hablar, que sería buenísimo, también que él, de hecho él está ahí cantando, en eh, el idioma se llama Yiddish, que es el, el idioma en español, se llama judío, alemán, él es judío, pues es alemán, pero viene de todos sus. Eh, de toda su. Eh, o sea, su ascendencia es toda eh, judía. Y él me, él me dijo, me parece una buena idea, me parece una buena idea como, como que este. Eh, como rescatar un poco más este idioma y cantar en este idioma. Y cuando estuvimos hablando, intercambiando mails, eh, cuando yo estaba allá y hablaba con él o cuando simplemente eh, chateábamos, él me iba contando más o menos qué era lo que iba escribiendo, yo le iba mandando más ideas de lo que iba grabando hasta que ya al final me dijo listo, ya tengo todo listo, mándame la pista, eh, yo mandé la pista, él me mandó una idea, acá con el productor lo editamos un poco. Ahí yo arranqué a grabar todos los coros porque yo soy el que canta los coros en esa canción y él es el que canta las estrofas y la tercera parte y ahí fue, así se dio, fue, fue bien divertido. Un poco la forma, sería la forma de pandemia pero realmente él al estar tan lejos, pues al estar en Alemania, pues la única forma es por mail ¿no? y como ir enviándose las ideas y e ir eh, haciendo las cosas así. Claro, claro que sí. Pero bueno, yo quiero preguntarle también cómo ha sido esa, esa experiencia, ¿no? De vivir entre Colombia y Alemania y además esas eh, influencias musicales que ha tenido estos países, ¿no? Porque además usted también ha, ha vivido como todas estas eh, este proceso de las temáticas ambientales y sociales con Doctor Crápula. Eh... Vivir entre dos países, yo creo que es, pues para mí fue algo que me abrió la cabeza mucho, ¿no? Eh, son formas de vivir muy diferentes, son culturas que, aunque uno cree que no son tan diferentes, son muy distintas, son muy, muy distintas. Eh, allá existe un poco más de conciencia ambiental porque, de hecho, la gente por ley tiene que reciclar, por ley tiene que hacer un poco de cosas, pues para que... Eh, para que, el, el, el, pues para que toda esta, esta, esta tarea que ellos están haciendo de reciclaje se cumpla. Eh, también eh, tú empiezas a ver ahorita que, por ejemplo, están sacando una ley en Berlín que dice que, que desde el 2026 todas las casas tienen que tener como electricidad en Berlín los paneles solares por ley, eh, Empiezas a ver cada vez más carros eléctricos, de repente están corriendo una ley en donde están intentando que el transporte público se vuelva gratis, pues no es una ley que han aprobado, pero todo esto es pensando en que es mejor que la gente deje de usar el carro y utilice más el sistema de transporte público eléctrico para contaminar menos. Están a punto de prohibir los, los, los vuelos de avión dentro de Alemania porque pues ya tienen todo el sistema de trenes, entonces, y el tren es eléctrico y obviamente pues contamina mucho menos que un avión. Entonces, ellos, digamos que ya dentro, como sociedad, ellos ya tienen una conciencia ambiental bastante fuerte. Entonces ha sido como interesante también llegar acá y, y cuando uno ya tiene como toda esa, eh, eh, como todo ese, ese aprendizaje eh, de, de conciencia. Eh, de las basuras, del uso del carro, del uso. Como que llega uno acá y dice, oiga, yo quiero hacer lo mismo acá. Y me di cuenta que también se puede hacer. También puedo reciclar el agua, también puedo reciclar las basuras acá, también puedo de repente andar más en scooter, porque además eh, la ciudad está llena de ciclorrutas. Entonces también es bastante eh, divertido como, como empezar a explorar la ciudad desde un punto de vista un poco más consciente. Eh, obviamente las influencias que, que, que, que he tenido es, son las bandas alemanas, eh, tengo varios tengo varios amigos que, que como te conté son músicos y allá tienen una, eh, una industria de la música bastante interesante porque imagínate que es un país que tiene mil festivales al año en, en todo el país. Bueno, obviamente no en época de pandemia, pero pues es de los pocos países que yo sé que tiene más de mil festivales eh, que se hacen durante el año. Sé que es el país, el tercer país, en, ah no, perdón, el segundo país en el mundo que más compra discos físicos todavía. Eh, de hecho eso lo hemos visto con Doctor Crápula cuando estamos girando en Alemania. Nos damos cuenta que los discos se venden mucho y el merchandising de por sí se vende mucho. Sí. Mm -hmm. eh, Obviamente toda la influencia del dancehall y del reggae allá. Allá hay una movida de dancehall y reggae en Alemania muy fuerte. Uno pensaría que no, pero realmente existe. Y del hip hop allá, el hip hop alemán es bien interesante. Lo otro que me parece muy interesante es que la, gent la gente es muy consumidora de sus propias bandas. O sea, la gente realmente está apoyando las bandas, realmente está comprando los discos, realmente se vuelven eh, fans... O sea, allá, allá como que, obviamente, pues hay artistas internacionales muy grandes que también llenan, pero casi que sería, es, es, es, o sea, es prácticamente equitativo tanto los, las bandas muy grandes en Alemania como, como bandas de otras partes. Es, podría ser Shakira la que está llenando un estadio allá, pero una banda como si eh, llena dos veces el estadio, o sea, estando en Alemania, entonces eso es bien, bien interesante, entonces creo que hay influencias de muchas cosas, de, de uno de cómo hacen los shows, eh, de cómo manejan las tarimas, eh, del tipo de música que hacen, eh, de verlo como la gente está abierta a escuchar nuevas cosas entonces obviamente hay influencias o sea la influencia de Alemania sobre mí ha sido eh, pues muy fuerte porque además como te cuento ha sido como mi segundo país más o menos las calles oscuras eh, digamos busca generar esa conciencia ambiental pero después de eso qué más vendrá para Amado León pues este fue un tema que yo quise eh, tocar, como pues te estoy contando. Yo, no es exactamente que el disco entero vaya a ser así, de hecho no lo creo. Esto es parte como de un experimento. Estoy viendo orgánicamente qué pasa con la canción, estoy viendo orgánicamente la, la gente que piensa de la canción. Afortunadamente pues ha habido una respuesta bien interesante, ha sido bien bonito. Eh, lo que sigue, estoy como explorándome un poco, ¿sabes? Eh, dentro de lo que viene hay un poco más de música electrónica, también hay un poco más de cosas medio funkys, también hay, hay cosas que tienen dancehall porque pues también uh -huh. eso es parte de lo que yo hago. Eh, por ejemplo, con Borojo, pues yo soy más o menos el que está detrás de la composición de la música, casi siempre de Borojo. Entonces, también, eh, obviamente, eso hace parte de lo que yo hago. Entonces, eh, no sé, vamos a ver, vamos a ver, Llevamos con el productor unas cuatro canciones más compuestas, eh, pero vamos a ver qué pasa, qué piensa la gente. Eh, me va a parecer muy interesante qué, qué, qué dicen de toda esta mezcolanza que va a sacar. No, que seguramente eh, va a tener muy, pero muy buena aceptación porque gran artista, gran compositor, gran músico... Entonces, seguramente va a haber muy buena aceptación del público, de todos los seguidores. Quiero preguntarle también, ¿usted qué piensa eh, y qué siente, no? Frente a la, situ la situación actual que, que estamos viviendo a nivel mundial, el medio ambiente, la sociedad. ¿Cree que estos tiempos nos ha hecho reflexionar sobre lo que somos como CSA? Eh, pues yo esperaría que sí, ¿no? Eh, yo creo que esto es como un primer campanazo de lo que está pasando, ¿no? Eh, estar en medio de una pandemia, darse cuenta que, que las cosas o sea, se pueden acabar o realmente todo el mundo va a tener que parar un segundo y pensar qué es lo que está haciendo, eh, qué es lo que cada uno está haciendo hacia el planeta, ¿no? Como te decía, somos parte de algo, ¿no? Somos dueños de nada y, y cómo cada persona está siendo consciente de lo que está haciendo como ser humano para colaborarle un poco al planeta y para ser conscientes que es un planeta que le van a dejar a su descendencia no entonces creo que este es un primer campanazo eh, no sé si todo el mundo sea lo suficientemente consciente como para decir oiga eh, tenemos que ponernos las pilas, tenemos que cuidar un poquito más el, el lugar donde vivimos, tenemos que ser conscientes de reciclar, tenemos que ser conscientes de, todo, de, de, de, de, de no estar como comprando de más, de utilizar un poquito menos el carro, como de colaborar un poquito con todo, ¿no? Entonces, eh, yo espero de todo corazón que, que, que, que la gente haya cogido un poquito de conciencia, eh, pues para que en el momento en que ya podamos salir, volver a los conciertos, volver a hacer nuestra vida ya igual de normal que antes, seamos un poquito más conscientes de, del, del daño que cada uno, o del impacto ambiental que cada uno hace en el planeta. Por último, Sergio, ¿cómo ha sido para usted eh, como artista estos tiempos? ¿no? Eh, ¿Ha reciclado más? ha sacado menos el carro, ¿cómo lo ha tratado estos tiempos usted como artista? Eh, pues uno, he estado componiendo mucho, he estado casi que metido en el estudio toda la pandemia, eh, desde pues porque tengo en este momento casi, he tenido varios proyectos, pues entre el, mi proyecto principal es Doctor Crápula, como tú lo contabas, entonces con Doctor Crápula estamos haciendo prácticamente dos discos, He estado con lo de Amado León, he estado componiendo para Orojo, eh, además eh, con el baterista de Crápula tenemos un estudio de musicalización de series y todo esto. Entonces hace poquito estuvimos musicalizando una serie para niños eh, que se llama Caballo, de hecho, en... Entonces, creo que va a ser la nacional. Saben que de, de, del baterista de Ña, cuando la vean. Es bien, bien bonita la serie. Además, eh, ahorita hago parte de un colectivo de artistas eh, que, que está representando una marca que se llama Native Instruments. Entonces, también está bien interesante porque hay músicos de Bambasterio, de Puerto Candelaria, estoy yo. Hay, hay, hay bastantes personajes ahí bien interesantes. Y por otro lado, en cuanto a mi vida. Eh, bueno, en estos días lluviosos me tocó usar el carro porque si no me lavo y no... Y no, y no, y no, y no puedo andar así como tan fresco, pero normalmente o yo ando... Temporada de lluvias. Sí, temporada de lluvias complicado. Pero normalmente yo ando en mi scooter, eh, tengo un scooter anaranjado, si me ven por ahí me saludan. Eh, yo normalmente o oh, salgo a pie porque me encanta caminar o estoy en mi scooter o... Yo, como les contaba, yo, hay, hay, yo tengo una fórmula para reciclar el agua y es que yo tengo un balde en la ducha y cuando prendo la ducha, meto el balde, dejo que, bueno, la, lo voy llenando en, en, varias, eh, en varios duchazos sí. eh, y después esa agua la uso para el inodoro, entonces en vez de estar bajando el agua todo el tiempo, entonces utilizo los baldes para así reciclar el agua y, y no gastar tanta agua, ¿no? Ni siquiera es por eh, cuánto cuesta o cuánto no cuesta, es, es porque realmente estoy intentando ser consciente que es una forma de poder usar un poco o gastar un poco menos de agua. Eh, igual que la luz, cuando la luz, cuando no estoy eh, en los lugares, intento que todo siempre esté muy apagado para no eh, gastar tanta luz. Eh, en mi casa reciclamos eh, lo orgánico, eh, los plásticos, las cajas y todo esto. Eh, nosotros acá en mi casa eh, reciclamos con mi roommate, eh, que es mi hermana. <ríe> eh, también, ¿qué más, ¿qué más hacemos acá? Eh, sí, creo que prácticamente eso. Eh, yo he estado como muy en ese mood, pero no solo de ahora, sino he intentado que sea casi siempre cuando, muy importante cuando uno cuando uno va a salir a tomar algo con los amigos, no lleven el carro o sea, uno, van a contaminar menos, dos eh, si se van a tomar, pues no van a manejar borrachos, entonces es mejor, cojan un taxi o un Uber o lo que sea y, y, y, y como que a, también ayudan un poquito más, o si se pueden ir qué sé yo, a pie, porque están cerca, pues háganlo y utilicen un poco menos el carro. Pero esa ha sido como mi forma de, de, de ayudarle un poquito más al medio ambiente. Muy, pero muy buenos consejos también que nos caen muy bien a, a, a todos los seguidores de Estereofónica, que por supuesto, eh, yo sé que muchos van, van a tomar esos... Eh, tips, pequeños tips y pequeñas acciones, pequeñas cosas que siempre uno puede hacer para contribuir con el medio ambiente. Sergio Acosta, Amado León, gracias por acompañarnos en Estereofónica por presentarnos este sencillo, Las Calles Oscuras, que por supuesto tiene un gran componente y es el medio ambiente. Así es, muchísimas gracias eh, por la invitación. Ojalá se repita muy pronto. Eh, muy contento de estar acá como contándoles un poco acerca de mi historia y, y nada, escuchen la canción, me pueden encontrar como arroba león en todas las redes, eh, solo en YouTube si quieren ver el video pues me buscan por Amado León y ahí, las van a, ahí van a encontrar la canción y van a encontrar el video lyric, realmente es un video lyric el que está ahí. Entonces, nada, escúchenlo, miren el video, me cuentan qué les parece y yo estaría ahí respondiéndoles. Siempre estoy muy pendiente de las redes respondiéndole a la gente. Claro que sí. Bueno, muchas gracias por estar en Estereofónica. A ti, mil gracias. Hola a todos, yo soy Amado León. Eh, voy a estar en Estereofónica, así que estén ahí muy conectados.